Una cosa es eh, que vos vayas a laburar y tengas un patrón, que tengas un patrón. Y otra cosa, y otra cosa muy diferente, que vos te levantes a la mañana y digas, sí, eh, voy. Es así. era fábrica Sportech trabajábamos para marcas, para buenas marcas. Eh, en el 2018, eh, casi el 2019, el patrón nos quiere dar de vacaciones a todos juntos porque quiso hacer una um, quiebra fraudulenta, como hizo en Luján. En Luján él tenía una fábrica también y en diciembre los dejó a todos afuera. Estoy desde 2013, 21 de mayo, un 13, me acuerdo, o martes me parece Y hasta que vino el día de la quiebra... Cuando va y pone el cartelito él, porque él propio puso el cartelito, ya sabíamos que era una, una, un fraude, es eso. La empresa no estaba pasando por un mal momento. La empresa estaba a full de, con el laburo. Eh, teníamos mucho trabajo y estaban todos llenos. Todos los sectores estaban llenos de, de trabajadores. Entonces ahí empezamos a, a ver cómo él se llevaba los camiones de tela. ¿No? Claro, las, los camiones de tela empezaban a salir y él no nos pagaba el sueldo. Bueno, cuando ahí nos arreglamos y nos faltaba días para irnos de vacaciones, de, decidimos o nos quedamos o nos vamos y no venimos más. Decidimos quedarnos en la asamblea permanente 15 días y dormir acá en el piso. Nos quedamos acá. Ahí sí si nos quedamos acá por las ventanas. Me quedé con ellos todos los... No se sé, fueron dos semanas, me parece que fueron. Nos quedamos con ellos acá haciendo el aguante hasta que se logró hacer cooperativa y bueno. Estamos acá, ¿sí? Todo esto, todo esto se hace ahí. Que este con el logo. Nosotros mostramos esto, porque Porque la, acá se, se puede seguir haciendo todo lo que era deportivo. Este, marcas, marcas deportivos. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Acá Samuel, estamos trabajando en el sector de corte. Bueno, igual bueno, estamos dando para adelante y queremos seguir trabajando, digamos. Creo que tenemos trabajo acá y estamos poniéndole toda la banda para seguir trabajando. Tres, tres, cuatro, tres líneas, tres, cuatro, ponele, que están laburando. Y esto tenía capacidad para, para mucho más. Acá claro, todo esto se estaba se se Claro. Acá no es que hay dos personas, ¿eh? acá. Porque esto también es, es transfer. Esto es transfer. Ahora los compañeros están, digamos, doblando, qué sé yo, también es un empaque. Esto es transfer, eso es empaque. Soy sí, responsable todo lo que aparte de... Pasar trabajo a producción, ver la, que las etiquetas no falten, que los hilos no falten, que las agujas estén ahí, todas esas cosas. Esa, esa es mi función mía. Eh, acá yo aprendí a la lucha, pero la lucha, a conocernos, ¿viste? Eh, es bastante difícil, no es fácil. No es fácil, es como organizar tu, tu casa a la décima potencia. O sea, nos distribuimos para hacer... Y nos pusimos eso en la mente de que nosotros tenemos que sacar adelante esto. No tenemos a nadie más que nosotros. Ahora nosotros trabajamos con música, distendido. Se produce más porque uno ya te, vos ya te pones en la cabeza que eh, de eso, de la producción, vas a ir tu sueldo. Es diferente, diferente en muchos aspectos. ¿viste? Digamos, uno le tiene que pagar ahora al, al, al dueño, a su, su mansión. Su, vos ya sabés que acá ganás, acá siempre ganás. Nosotros ahora somos 55, eh, estamos, eh, la capacidad es para 300 personas, eh, el tema de nosotros es el tema del establecimiento. La misma gente eh, nueva eh, ya sabe el problema que tenemos. Nosotros no le mentimos, no le mentimos a nadie nosotros. yo mira, el precio no es nuestro, pero lo queremos conseguir. Y no nos quieren alquilar. El empeño y, y, y de sacarnos de acá es... O sea, no, nosotros no estamos haciendo nada malo más que trabajar. Lo que queremos es trabajar y tenemos que pagar al querer, pagarlo. Y ahí, la justicia tiene una orden de desalojo, ¿no? La justicia tiene una orden de desalojo que supuestamente eh, se habló con el abogado y el abogado dijo de que nos daba hasta el mes que viene para poder mudarlo. Necesitamos la locación. ¿Para qué? Para trabajar con, directamente con las marcas. No tenemos el predio hace de cuenta que no tenemos eh, mucho... De mucha escapatoria. Vos podés tener esto, podés tener aquello, pero el, el, predio, y el predio te abre muchas puertas. Estamos esperando la. Tenemos una media sanción de fábrica recuperada y estamos esperando la, la otra mitad para poder quedarnos ahí acá, porque necesitamos el establecimiento. Si no, dentro de un mes tenemos que ir a la calle.